preguntas para el señor ministro de Justicia. Pregunta don Juanco Morera. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Señor ministro, hace tres meses, en mi primera pregunta de la legislatura, le planteaba si creía que el Ministerio Fiscal era un instrumento al servicio del Gobierno para ejecutar su política criminal. Hoy, y a los hechos me remito, la autonomía de la Fiscalía está mucho peor. Y a la vista de ello le pregunto: ¿es la voluntad del Gobierno durante esta legislatura intervenir la autonomía del Ministerio Fiscal? Muchas gracias, senador Comorera. Señor ministro. Gracias, presidente. Señorías, señor Comorera, como tuve ocasión de responderle a usted hace tres meses, en absoluto, en absoluto tiene el Gobierno ninguna intención de intervenir la autonomía del Ministerio Fiscal. Y fíjese, es que a nosotros nos gusta nuestra Constitución, nos gusta la Constitución, creemos que funciona bien, que tiene un buen equilibrio institucional, creemos en el Estado de Derecho, creemos en la separación de poderes, creemos en la eh, autonomía de la, de la fiscalía y creemos en el cumplimiento de, de la ley, creemos en la justicia, creemos en la igualdad de todos los españoles ante la ley. Quizá ustedes no tanto y por eso están tan eh, insistentes en que hay que reformar nuestras instituciones fundamentales, pero a nosotros nos parece que funcionan bien, que han funcionado muy bien y que van a seguir funcionando. Por lo tanto, le aseguro que nosotros ni vamos a alterar la autonomía del Ministerio Fiscal y, sobre todo, ni, nunca hemos llevado y nunca llevaremos en nuestros programas electorales ninguna voluntad de intervención sobre el Poder Judicial, sobre el, al, sobre el Ministerio Fiscal, cosa que, lamentablemente, no todo el mundo puede decir. Muchas gracias.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 antes que las propias fiscales de Murcia. Pues es evidente que alguien, o en la Fiscalía o en el Gobierno, se lo contó. Usted nos tiene que aclarar, entonces, por qué un ministro de Justicia que tiene que ser neutro se posiciona en contra de las dos fiscales del caso Púnica que se resistieron a firmar el escrito de la Fiscalía anticorrupción en el que la superioridad se oponía a investigar al presidente de Murcia, despreciando su trabajo y amenazando con un expediente. Usted nos tendrá que aclarar si le parece normal que algunos fiscales denuncien que han sufrido intimidaciones y desprotección o que se asalte el domicilio del fiscal encargado de varias tramas corruptas vinculadas al Partido Popular para llevarse material informático sobre esas investigaciones. Usted nos tendrá que aclarar qué sabe de la purga de los fiscales. Usted nos tendrá que aclarar si piensa como su portavoz parlamentario en el Congreso de que algunos fiscales se inventan delitos que no existen. ¿Acaso su concepto de la Fiscalía es que simplemente es una organización jerárquica cuyos miembros han de limitarse a actuar como instrumentos de los jefes? Porque no es normal que un ministro de Justicia comente si un juez lo hace bien o lo hace mal, que diga lo que hace o tiene que hacer la Fiscalía o que opine si una persona está bien o mal imputada. El daño que le están haciendo a la justicia y a la percepción de imparcialidad puede ser irreparable. Es bueno que recuerde el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que dice que una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de Constitución. Mire usted, con, con sus actuaciones eh, y su plan estrella de darle la instrucción a la Fiscalía, realmente lo tenemos muy mal, muy mal y no lo vamos a apoyar. Gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Señor ministro. Gracias, presidente. Señoría, yo he defendido siempre la, la labor de la Fiscalía, de la Fiscalía General del Estado y de todos y cada uno de los 2400 fiscales que prestan sus servicios en esa institución. Y es verdad que la actividad de la Fiscalía está regulada por nuestra Constitución, por el artículo 124 y por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y él dice, dice expresamente y yo creo que está bien, que funciona muy bien, que la Fiscalía tiene autonomía para el ejercicio de sus funciones, pero también dice que actúa con unidad de actuación y con el principio de dependencia jerárquica. Y eso significa que lo que hace un fiscal no es lo que decide una persona autónomamente, es lo que decide una institución. Y esa institución tiene procedimientos, tiene procedimientos internos para fijar sus posiciones. Y yo creo que eso está muy bien y es una buena noticia que la Fiscalía tenga sistemas internos para que con los informes adecuados, totalmente transparentes, totalmente públicos, fije posición cuando tiene que llevar a cabo acusaciones o cuando tiene que llevar a cabo la defensa del interés general. A nadie nos debería preocupar eso. Más bien, al contrario, eso es demostración de que es una institución que funciona. Señorías, si los fiscales se sienten desprotegidos, se sienten amenazados, se sienten coaccionados, me preocupa, como a cualquier demócrata, como a cualquier persona que trabaja por un Estado de derecho y que creemos en la ley. Por lo tanto, tienen toda la posibilidad de acudir ante los tribunales, como cualquier ciudadano y ante la propia institución, ante la Fiscalía general del Estado buscando su amparo. Y estoy seguro que cualquier fiscal que tiene un trabajo complejísimo, porque su trabajo es muy difícil, con mucha presión y con muchas dificultades, está siempre protegido por la ley. Que la investigación penal en España la haga un juez ...o lo haga un fiscal, señoría, es una cuestión de modelo. Mire, en todo el mundo, en toda Europa, en toda Latinoamérica, en todo el mundo... ...eso lo hacen los fiscales y parece que funciona bien. Vamos a dar lecciones de democracia ahora a, todo el, a toda Europa. Yo creo que podemos hacerlo desde la investigación por los fiscales... ...pero seguro que solo lo haremos si hay un consenso suficiente en esta Cámara... ...y en el Congreso de los Diputados. Nosotros no trataremos de imponer ningún modelo que no sea compartido... ...por la propia Fiscalía y por toda la comunidad jurídica. Muchas gracias. este ratito señor ministro pregunta don Bernard Picornel sin